La garantía de fiel cumplimiento es en el caso que los procesos de contratación superen los 72 mil dólares o el 0.502 del presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio económico. Esta garantía simplemente sirve para asegurar la ejecución contractual. ¿Sí? Sobre esta, esta garantía tiene que ser del 5% del valor total del contrato. Tenemos la garantía de buen uso de anticipo.